Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a World Thunder Dominación Túnez, tanques rusos. Esta vez eh, partimos con un BR de 8.3. Pero voy a salir con el T-55 ya que tengo vehículo de apoyo. Y como siempre, cuando partimos desde la zona de abajo, me gusta siempre salir hacia la zona A. Arranca T-55. Vamos a bueno, proyectiles. De flecha, perforantes, las cargas huecas las dejo para otra ocasión. Vamos rapidito, no nos vemos El sitio para los dos. Venga, subimos y venga, vamos rápidamente hacia la zona A. Siempre me gusta aprovechar. Eh, cuando voy a la zona A no, no intento meterme por la bajada siempre directamente me pego a las rocas, observo por si veo a alguien y si lo veo o no lo veo, pues ya tomo la decisión y me arriesgo la artillería por ahí, justo más o menos a casi la misma distancia al contrario de donde estoy yo, por si lógicamente irán por ahí venga vamos a ver por aquí a ver, a ver Vamos, vamos, nos vamos. Venga, sí, vamos. Vaya. Ahora rebotar el proyectil. Me ha hecho popita. Venga, la puerta de escala, como digo yo. Pero esta vez no tenemos humo. Misil, misil nuestro. Corturando zona. Y reparando. 30, 29, vamos entonces conmigo, tres tanques ligeros venga capturada vamos para arriba en cuanto estemos reparados bueno ahí está marcando ya desde el spam salida del enemigo venga ahí también, un antiaéreo justo por ahí, ah, ese que ha caído es venga vamos para allá a 2.50 por si aparece alguno, vamos a rezar que no aparezca nadie por el río y entre los arcos nos arren por el lateral. Vamos para arriba. Han tomado C, venga. No es nuestra B, no es de nadie y C es de ellos. La cosa está ahora mismo niveladilla. Este es el muerto de antes vamos a ver que nos encontramos por aquí en cualquier momento ahí va eso qué es un blaker Buah, si me lleva a sumar un poco más venga marcando marcando marcando venga la artillería ahí está Ahí no te escondas ya no tiene nada que hacer venga artillería bueno cuento con apoyo t72 vaya ahí está muerto impacto Vaya, oh mi artillería se acaba, me acabo, me acabo de cargar a un aliado. Ay, oh, lo siento, tío. Mil disculpas. No era mi intención. Perdona tío, perdóname. Vaya. Ha sobrado esa artillería. Mi compañero está reparando. ¿Necesitas ayuda? No, no necesita ayuda. No pues nada. Vaya una pena esto ya sabéis, ya sabéis que esto os penaliza de forma negativa vamos a ver cuánto será la multa vamos por aquí, arriba vamos a intentar resarcirnos de esta pérdida al fuego amigo una pena bueno, ¿qué le vamos a hacer? bueno, el T-72 se marcha no sé a dónde irá ¿eh? yo voy para arriba Sí, va conmigo Vamos rápido A la cresta de esta colina Antes de que aparezca alguien ¿Buah? Mi compañero ha caído Y estaba pegado a mí Así que Vamos Por donde? por aquí, por allí Ahí está, ahí está, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Chef time He fallado el tiro Mierda y él me ha dado, ah, estoy a su merced, no me da tiempo que parar. estoy muerto estoy muerto ahí está, se toma su tiempo, apunta hacia abajo y ahí está, y me revienta nada, este tanque es bestial contra este, como falles vehículo de apoyo, vamos a aprovecharlo como falles con este, lo tienes crudo y en este caso, lo he tenido muy crudo Vamos con la segunda opción, T-55A. Este está cerca de la zona A, por aquí. A ver, hay un tanque medio por ahí, pero justo en el sitio, tanque medio también, hay, hay más gente ahí. El anti un antiaéreo tomando A objetivo intacto nada están tomando A y mi compañero ahí se está batiendo el cobre con otro tengo a dos por la izquierda a ver si se animan y bajan el antiaéreo tomando la zona a. venga, venga, vamos muy bien, muy bien por ahí está mi compañero, por ese sitio venga, de cabeza hacia abajo un T10, 155 vamos, si aparece alguien ahí pues mala suerte Venga, vamos Parece que no hay nadie Venga, vamos a arriesgarnos Yo Creo que justo ese que se ve ahí Justo pudiera ser el que me dio antes No estamos conquistando a. ¿Eso qué significa? Que tenemos visitantes Aquí, pisando la zona y Mi compañero A ver qué hace Venga, venga, venga. Oh, Dispara parece que ha destruido algo pero seguimos sin conquistará. qué significa que hay más gente había un tanque medio y un antiaéreo oh, esto qué es ahí está el antiaéreo vamos a ver si lo podemos flanquear por este sitio porque sigue estando aquí aquí aquí aquí venga venga venga vamos Ahí está. Destruido. Ayuda. Gracias. Un guepar. Qué bestia. Cómo dispara. Ahora sí estamos conquistando... A... Madre mía. Cómo dispara el guepar. Qué bestia. Venga, la zona es nuestra. Bueno, mientras reparo. Por si aparece algún pájaro por aquí. Vamos a echar un vistazo rápido. Nada, nada. Vale, ahora nada vaya, ahí están marcando venga, me invita va, Bo, mi compañero cayó estoy solo y está por aquí venga, este también tira bombas o no sé si soy yo con mi anterior ataque de artillería. Por aquí nada, por aquí tampoco. Mala pinta tiene esto. Vaya, Leopard, ¿dónde estabas? Ah, justo arriba, qué listo. Bueno, pero has caído también. Ahí estaba el tío. Bueno, seguimos con el T10, el que nos queda que desastre, los dos T55 He hecho papilla vamos con el T10 están tomando A bueno, sale más gente conmigo bueno, pues yo esta vez me voy a ir a ver Pues sí que van ganando, nos están comiendo el terreno. Es más, las tres zonas perdidas, sabemos, uno, dos, tres, cinco. Uy, mala pinta tiene esto. 5 y encima arriesgándose. Bueno, en la zona A, un leopardo uno. Lo he escrito ahí en el chat para que la, por lo menos para el que vaya para allá que sepa qué es lo que se va a encontrar. A priori. Porque pueden aparecer más gente, venga, vamos esta parte la última vez que andé por aquí con mi t34 me dejó frito un Marder con un misilazo <risas> esperemos que no nos pase igual no se ve nada de movimiento pero aquí es donde prácticamente donde estamos en esta zona lo que es entre p y c ahí está toda la oleada enemiga la mayoría Mira, a ver si un propio pareciera por aquí Helicóptero me ha parecido el Nelo. Bueno, ahí mis compañeros en el río ahí están. Ahí uno cae, ahí el otro está marcando dos tanques, uno medio y otro más. Un cazacarros y yo solito. Venga, vamos por aquí. Esto tiene muy mala pinta muy muy mala pinta esto sería muy mala pinta venga vamos a echar un vistazo por aquí y si lo vemos medianamente claro bajamos bmp oigo un bmp y por aquí cerca no hay nadie por aquí tiene que estar por aquí este es un enemigo claro claro que tiene que estar por aquí ¿What? misil ¿Dónde? dónde por ahí No. Por ahí no, ah, ahí abajo está. Ahí abajo te acabo de ver. Venga, vamos a por él. Venga, yo estoy cargado. Vamos, vamos, vamos. Venga venga venga, venga, venga, venga, venga, venga. Bien destruido, pero me ha hecho polvo el cañón. Venga, humo. Vamos, rápido, vamos a cubrirnos. Venga, repara rápido. Medio minuto, demasiado tiempo. Oigonelo Y motores, más motores Más motores Alguien viene ¿Boh? Pero ese no es Ese está ahí parado Eso que es ¡Ah! Raptor Wagon de este 90, vamos, venga, vamos Carga rápido, vamos Venga, venga, venga, venga Vamos, venga, este tío me dispara por qué no me dispara este, no puede, no puede, perfecto, perfecto, venga, vamos para atrás venga, a ver si le podemos arrear, ha disparado, venga, vamos mierda, no, no puedo bajar más el cañón, joder venga, este, Uf. por lo menos a este le he dado ah, no le he podido dar, bueno, si le llego a dar lo mismo, me, me mata el otro yo creo que encima he tenido esta suerte, bueno, golpe final, se acabó la partida Hemos perdido, pero ahí se ha visto la carencia del tanque ruso a la hora de apuntar hacia abajo ¿no? Y por ahí ha asomado otro infeliz Ahora había más gente, habían tres Bueno, el Rav van Banging o la rata como les digo yo Se me ha echado encima volando Y el Leopard no me ha podido hacer pupa, pero vamos No Leopard, no era un tanque inglés Pero no, no, podía, no podía bajar más el cañón ese es el problema muchas veces los tanques rusos. El T10 no lo puede hacer. Ya a partir de 993 9, Bueno, segundo al equipo, 8594, 8242 de multa por haber destruido a mi compañero con la artillería. En fin. Últimamente las partidas en turno me están saliendo un poco cara. Demasiado al chatarrero, demasiada visita al chatarrero. demasiado bueno por lo menos no he perdido el T10 pero ahí eh, me da una rabia cuando el cañón del, del tanque no puede bajar más ese es el problema de los tanques rusos bueno esto ha sido todo en Túnez una otra derrota viendo con las botas puestas y, y nada ha sido una partida entre tres. esta vez si sí, me lo he pasado bastante bien aunque la pena haya sido haber perdido en fin bueno os recuerdo a todos que tenéis abajo el enlace en la descripción para si algunos queréis una parte del cuadro ibis tenéis el enlace de discord os invitamos a que los que queráis uniros os unáis lo no vais a pasar bien buenos ratos buen compañerismo esto ha sido todo muchachos os espero en el siguiente vídeo y nada más, daros las gracias y hasta la próxima.